7.39 minutos de la mañana, Ecuador se apresta a un feriado, entiendo el más largo del año, a propósito de estas festividades de carnaval y... Um... Como siempre, procuramos darle seguimiento a este tema a propósito de la actividad turística, que siempre se menciona de su importancia, pero que a la, a la hora de la hora parecería siempre faltar eh, detalles para efectivamente provocar un apoyo al sector. Sin embargo, en esta, en esta coyuntura, el tema de la pandemia parece eh, mejor panorama a propósito de, de las últimas decisiones del COE y de la libertad, digamos, para eh, poder eh, disfrutar de este feriado. Hemos invitado al ingeniero Olbach Muñetón, el ex presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, y al ingeniero Carlos Garrido, docente investigador de la Escuela de Turismo de la Universidad Internacional de Ecuador. Gracias a los dos por participar. Ingeniero Muñetón, empecemos con usted, como siempre, haciendo una evaluación. ¿Cómo ve este panorama? Parecería que ahora sí están las condiciones mejor que en otras ocasiones. Bienvenido. Buenos días. Andrés, muy buenos días, gracias por la entrevista. Sí, efectivamente vemos con optimismo este feriado las condiciones también de los del COE, la liberación de algunos aforos, todo este tema van a ayudar a que se dinamice y ya esté por un mejor camino todo lo que tiene que ver con el turismo. Se cree que vayan a haber eh, viajes superiores, superiores a los 2 millones y una reactivación superior a los 75 millones de dólares, Andrés. Eh, esas son las expectativas bueno, ya vamos a hablar en más detalle en un momento ahora también quisiera tener Ingeniero Garrido su primera lectura a propósito de si hacemos una eh, comparación con otros feriados ¿cómo le parece eh, lo que estamos viviendo? sí, el, el audio tal vez Ajá. bueno, hasta tanto entonces este... Podemos seguir con el Ingeniero Muñetón, salvo que encuentre el... No, vale. Eh, ingeniero Muñetón, eh, estamos hablando de todo el sector turístico, o en alguno en especial se va a beneficiar, en fin. Es decir, estamos hablando de una integralidad. Sí, yo creo que todo el sector turístico, a excepción, por supuesto, eh, que va más lento lo que es operadoras de turismo, los guías de turismo, ya... Eso va más lento, pero de ahí en este feriado va a servir para dinamizar además que esa rebaja del IVA es importante, no es suficiente, pero por lo menos es la puerta abierta para después de este feriado sentarse y ver qué faltó funcionó, no funcionó, hay que aumentar, hay que disminuir o hay que quitar o hay que ponerla, como dijimos inicialmente, incentivando los fines de semana. ¿Por qué, Andrés? El con... Porque yo siempre trabajo en base a conceptos. El concepto es romper ese cordón umbilical que el sector turístico tiene con los feriados. No digo que sean malos, pero tenemos que ir a pensar en avanzada. Señores, ya no dependamos de los feriados turismo todo el año, todos los fines de semana, un ejemplo, cero IVA para el sector turístico. Entonces ya es más económico viajar y motivar a los ecuatorianos que viajen en Ecuador. Porque además tenemos la ventaja de que podemos tener todos los fines de semana algo, alguna actividad porque nuestro clima, porque las regiones se lo, nos permiten, ¿no? Ahora que hay conectividad, hay, hay pasajes, eh, se han trabajado para que hayan pasajes aéreos, no el precio, que, pero están más módicos, aéreos. Este, la conectividad terrestre, en algunos casos que eh, han habido problemas, pero eh, puede, lo que usted dice, puede viajar, estar, cogí sierra, sierra centro, cogí playa, me puedo movilizar. Allá es que yo debo dinamizar y aprovechar a los ecuatorianos eh, que el dinero que quieren llevárselo afuera, pasear afuera, enamorarlos para que se queden y lo pasen aquí. Ingeniero Garrido, le preguntaba entonces sobre... Hacer una suerte de evaluación con otros feriados, ¿cómo le parece esta nueva situación que estamos viviendo? ¿Parecería que puede ser el inicio real de una reactivación en términos turísticos? Gracias, buenos días. Eh, bueno, sí, efectivamente es una oportunidad que el, que el sector tiene. Eh, hemos visto la flexibilización que se ha hecho en las medidas del COE eh, sin embargo, esto debe ser un proceso continuo. no. Esta es una de las tantas medidas que se deben tomar para la reactivación. No podemos confiarnos en un solo, en un solo feriado como tal. Hay muchos temas pendientes todavía que necesitan ser solucionados. El sector va a dinamizarse este feriado, pero sin embargo después viene todavía un, una, un mes y medio más o menos hasta el siguiente feriado que es Semana Santa, y ahí es cuando nosotros realmente necesitamos impulsar el tema del turismo, tratando de generar viajes cortos en fines de semana, por ejemplo, tratando de generar mejores facilidades y manteniendo estas, estas eh, como decía Holbach, esta, estas facilidades que tenemos para, para movilizarnos, esa es la clave, no el, el hecho de estar frenando o cerrando vías, eh, cerrando aforos. Eso frena mucho al sector y la, la, el crecimiento que a veces uno puede desarrollar. Con esas medidas volvemos hacia atrás. Ahora, Olva, la corresponsabilidad ciudadana también es súper importante, ¿no? Porque de todas maneras, eh, más allá de la apertura, porque vamos superando de alguna manera esta bendita pandemia, pues tiene que ver mucho con, la, con el comportamiento, ¿no? Sin, sin... Si hay un desmadre, digamos, puede ocurrir nuevamente un receso. O sea, este es un cuento que podría ser de nunca acabar si es que no tenemos una conciencia, Olvar. Sí, así es Andrés. Aprovecho, Carlos, un saludo. Eh, claro. Efectivamente, Andrés, así es. Eh, no, y ese, es el, eh, ese ha sido el discurso de la Federación de Cámaras. Está bien liberar a los aforos, todos estamos libres, pero señores, sigamos por uno mismo. Por, por, primero por mí, segundo por mi familia, porque si yo no estoy bien, ¿cómo puedo dar salud a mi familia? Primero por todos ellos, o sea, mantengamos el aforo, los al, el alcohol, eh, el, el distanciamiento, perdón, eh, eh, o sea, esas cosas que ya dependen de uno mismo, pero si vamos a un concierto y nos alocamos, eh, tendemos, tendremos que eh, pagar quizás las consecuencias, y, y creo que cuando nos pase eso, miremos la cara y veamos qué pasó esos dos años, qué perdimos, qué tiempo, cuánto tiempo hemos perdido, que nunca se va a recuperar, cuáles son las experiencias feas que hemos pasado, porque a todos la ola esta de desgracia nos tocó a todos de una o de otra manera. Ahora, Ingeniero Garrido ¿cómo ve el, el accionar, la gestión, la administración de, de, de esta actividad de parte del Ministerio? ¿Se, ¿Había expectativas a propósito de que se trata de un funcionario joven con mucho dinamismo, una perspe pers perspectiva, digamos, eh, Interesante, dinámica. ¿Eso ha sido así? ¿Ha habido una conexión o ha habido un poco lo contrario? ¿Había sido difícil eh, eh, trabajar con, con, con esta administración? Bueno, yo creo que en ese sentido sí ha habido una apertura por parte del ministerio para poder hablar con el sector privado. Sin embargo, sí hay temas que están todavía pendientes y que los llevamos ya algún tiempo. El tema del, eh, de las deudas, por ejemplo, que mantiene el sector el mayor acreedor es del Estado. O sea, definitivamente a quien le debe el sector es al Estado y el Estado no ha sido consciente de esas eh, deudas que el sector ha, ha absorbido y que todavía las mantiene. Y, por ejemplo, en la, en la última ley eh, que se aprobó en diciembre, la reactivación económica, debió haberse incluido una moratoria por lo menos de unos 5 a 10 años con el sector, porque el mismo ministro lo reconoce que es quizás el más golpeado de los sectores, pero sin embargo, y en el accionar, el, el sector privado, que es el verdadero generador del turismo, que es el verdadero dinamizador, que es el que genera el empleo, pues no se vio beneficiado. Hoy estamos viendo estos créditos que entrega el gobierno a 20 o 30 años plazo con 1% de interés. Imagínense, eso sería un, un, un perfecto, una, una, una acción perfecta para justamente dinamizar el sector. Ahorita el sector pasa por un, un momento muy, muy serio. Perdimos cerca de... 60, 80 mil empleos aproximadamente directos, no hemos considerado todavía los indirectos y todavía no los recuperamos. Ya estamos eh, con el gobierno al, al culminar el primer año y ese número no se ha, no se ha, incre no, no se ha recuperado. Yo creo que más allá de, de buscar a veces eh, turistas que lleguen acá, que está bien, yo creo que uno de las o de los objetivos del gobierno sería ponerse la meta de recuperar, por lo menos recuperar, los empleos que se perdieron en pandemia. Esa sería ya una meta muy bien lograda, pero es, es, eso es lo que nos dinamiza. Hay 60, 70 mil familias que perdieron directamente el empleo y el sector el sector privado todavía no se recupera. Ingeniero Muñetón, en esta crisis, en esta situación complicada económicamente hablando, ¿por qué habría que considerar gastar dinero, entre comillas, eh, en visitar un lugar cuando de pronto puedo ahorrarme ese dinero y quedarme en casa y así pues tratar de pasar el bache? ¿Por qué es importante el turismo, eh, Olga? Bueno, el turismo, Andrés, es como cuando uno hace ejercicio y tiene que cuidarse, la salud mental, la salud de la familia, el compartir, el conocer, el respirar otros vientos, otro aire, ver, la, el, el, el ver nomás, el ver otros paisajes, eso, cuando uno va de viaje y es la industria del ocio, ya como lo dice la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Turismo, entonces por eso es importante, y ahora, usted que toca este tema, eh, antes quizás, uh, y, y le digo, y hablo por, por experiencia propia, quizás uno estaba, voy a guardar esto, y vamos, y vamos a construir esto, y vamos a hacer esto, ahora, es no es que vamos a gastar todos los, los recursos, pero sabes que, disfrutemos lo que tenemos hoy, el futuro no es mañana, el futuro es hoy, Andrés, con lo que hemos pasado, muchos hemos visto que lo que guardamos todo, lo tuvimos que usar, y no lo disfrutamos, entonces, creo que son experiencias ganadas, y por eso es importante esta parte del turismo, la cultura, el arte, poder hablar con otras personas, que piensen diferente a nosotros, poder discernir si está bien o está mal. Claro, y bueno, ahora que el mundo enfrenta además una situación tan dramática como, como una guerra, es decir, realmente... Si impacta psicológicamente en el ánimo, hay gente que se deprime porque vive de muy de cerca a cualquier episodio, y realmente el salir, el tener el contacto humano, pues hace la diferencia, ingeniero Garrido. O bueno, no sé, Olva, ¿quieres mencionar algo que voy? Sí, sí, sí, sí, perdóname. Eh, sí, efectivamente, me has hecho acuerdo de algo. Nosotros como cámaras y como federación sacamos un programa, yo decía, de, de psicólogos, ¿no? Y entonces, ¿pero por qué? Porque nadie, y creo que el gobierno no le ha puesto tanto énfasis a la salud mental, pero no porque estemos locos, porque dijiste algo bien claro, deprimido. Y en un momento dado todos podemos sentirnos deprimidos porque perdimos, porque no hemos alcanzado, porque se nos fue el tiempo, porque lo que teníamos previsto, ¿qué pasó? Eso es lo que nos sucede, Andrés, y lo hemos sentido creo que todos. Ingeniero Garrido, ¿qué reflexiones provoca este tema? Eh, muy similar a la de Holba, que yo creo que el hecho de haber estado dos años encerrados, literalmente encerrados en muchos casos... Eh, hace que la gente, obviamente, lo, lo, uno de los objetivos que tenga al reiniciarse estas actividades ya de a poco, de manera normal, pues sea el hecho de, de viajar. ¿sí? Eh, como dice holberg hay mucha gente que se quedó con o que invirtió eh, lo que tenía en, eh, en, eh, en el tema de la pandemia, en la salud de su familia. Hoy ya la situación se ha alivianado, creo yo, bastante, y creo que es el tiempo justamente de compartir, de viajar en familia, con todas las medidas de precaución. Ojo que hemos visto que es no es en el sector turístico donde la gente se contagia, ¿no? La gente se contagia en un restaurante o en un hotel. Usualmente, como decía Holbach, es cuando hay estos conciertos, estas realmente estas reuniones masivas donde hay un golpe para, para la gente y eso lo, lo, lo asume el sector, que es lo peor, ¿no? Entonces yo creo que el sector turístico se ha preparado bien para esto. Tenemos a casi todo el sector vacunado los trabajadores del, del sector turístico están vacunados, por tanto, son, somos un sitio seguro, somos un lugar seguro para los turistas, y creo que es el tiempo de compartir, creo que es el tiempo de salir, de disfrutar, y, que, y de relajarnos mentalmente, como dice Holbach, de todos estos dos años de, de encierro. Y, bueno, repasemos cómo está el país, Holbach, en el sentido de infraestructura, hay algunas, al menos acá en la sierra, hay algunos sectores, carreteras complicadas, por el tema del invierno, pero en general parecería que estamos en buenas condiciones para hacer recorridos. En general, sí, a excepción de una carretera de Aloa, Santo Domingo, algo que no es menor, pero lo están arreglando. Yo creo que hay... hay... Hay, hay un Se está monitoreando y estamos lo importante es la comunicación, Andrés, estamos comunicados y sabemos dónde está, qué pasó, qué derrumbe, ya están limpiando la carretera, eso se está haciendo con el Ministerio de Turismo. Entonces yo creo que es un buen momento, además, además yo he sentido que los gobiernos autónomos descentralizados han comenzado con una desesperación, y, y una desesperación pero buena, ¿Ya? hacer eventos, a todos trabajar para que vengan los turistas, claro, eso me da pena decirlo, yo no, no he sentido eso en el caso de Guayaquil, ¿ya? Uh -huh. este, y creo que esa desesperación es, es, es buena porque lo veo a un cuenca peleando, peleando bien, no peleando uh -huh. y promocionando. Veo a un Ambato, a un Riobamba, veo a, un, a una península que ya tiene índices del 100%, a un general Villamil Playas que tiene el 100%, tenemos un Manta, Baños el 100%, Cuenca se tiene previsto que sea el 100%, están monitoreando la carretera, pero un Zamora Chinchipe, ¿ya? o sea, lugares así, ¿ya? pero esto, ¿qué es lo que pasa? Y aquí es donde hay que trabajar, Guayaquil, Quito porque son ciudades emisivas que todo el mundo sale, pero se nos queda vacío. Entonces, un, en, en el caso de Guayaquil, una funcionaria dijo, eh, bueno, ya no hay mucho que hacer. Discrepo con esa funcionaria porque hay mucho que hacer, porque las dos ciudades tienen de, yo debo de encontrar el nicho de personas que no quieran la montoneda y quieran estar en Guayaquil, y quieran estar en Quito y que disfrutar esos días que no hay mucha afluencia de personas, Andrés. En el caso de Guayaquil, quizás, Ingeniero Garrido, pesa mucho el tema de seguridad, ¿no? Eh, vemos que hay zonas muy complicadas y eso genera una suerte de miedo o de, o de no ganas de, de recorrer libremente, ir a un restaurante con tranquilidad, con la paz que uno a, a, a llegar con su familia. ¿Eso podría incidir en esta situación en el caso específico de esa ciudad? Sí, eh, tiene un impacto, es, es lógico, no. Eh, sobre todo porque por todos los medios vemos que los, los, los, en los noticieros, en la prensa, siempre las primeras noticias van relacionadas a esto. Entonces eso genera también en la población un, un, un sentimiento de miedo, pero yo creo que ahí son las autoridades municipales las que deben tomar el mando y generar una campaña justamente para tratar de, de dar la parte buena de Guayaquil, que creo que tiene una cantidad de recursos increíbles para que la misma gente que se queda en Guayaquil pueda aprovecharlo, pueda disfrutar en paz, tranquilamente, generar eventos de, de con aforos limitados, obviamente, eh, abrir museos, por ejemplo, que son sitios donde no hay, que son más seguros, digámoslo así, la zona céntrica de Guayaquil, son, son áreas que donde no se genera este golpe de... ...de inseguridad, ¿no? Eh, pero ahí creo que la municipalidad, la municipalidad es la que unas semanas antes... ...debe estar eh, entregando información, generando propaganda sobre su destino... Como, ...como decía Holbach, como Cuenca lo hace, Quito lo ha hecho un menor grado... ...pero ahí viene la función del GAD, o sea, esa es su función como tal... ...¿para qué? Para que se dinamice el sector y el sector privado... ...que es el que no puede hacer ese, esa campaña masiva, digamos pueda beneficiarse de, este, de esta, estos sistemas de comunicación que vendrían a la par aquí. Olva, ¿ya tenemos frase que identifica al Ecuador con el turismo, o todavía seguimos ahí remachando, eh, inventando, en fin, ¿no tenemos todavía una identidad? ¿O ya. No, en la reunión con el ministro dijo que va a haber ya la marca país, eh, se va a invertir 5 millones, yo asumo, asumo que debe ser 4 millones y medio en, en el dinero que le voy a poner a la marca para promocionar, porque yo tenía entendido cuando yo traje a la Future Brand, que es la, marca, es la empresa que ha hecho American, que ha hecho Perú, que han hecho Costa Rica, costaba 450 mil dólares, entonces... Y va a haber un comité, va a haber un comité donde va a estar el canciller, ministro de turismo, va a estar el ministro de la producción, creo que el presidente de la república, alguien más. Pero me parece bien que haya ese canciller. La marca debe estar consensuada con todos. Nadie se va a poder poner de acuerdo al 100%, pero debe estar participar la prensa, la academia, ya los empresarios, todos y que sea una marca que ya no sea una marca de gobierno, sino una marca como Perú como Colombia, como Costa Rica, que solamente le pusieron esencial, y cuando vinieron esta esta empresa, ¿por qué le pusieron esencial? Porque para poner esencial, porque era la esencia, pequeño, y tiene concentrado todo, o sea, eso, y son marcas que duran, aquí no duran nada, y eso es Andrés. ¿Qué, qué opina usted, ingeniero Garrido? Porque es, un, es una incertidumbre, ¿no? ¿Cuál será nuestra marca? Y uno se queda con una, otra con otra, pero en fin, eso no, no creo que es lo mejor. No me llamo, no sé en qué país estoy. Sí. Claro, esto, esto es, eh, mire, es... Eh, no lo sé, Yo, eh, le he oído al ministro que dice que es la marca que se va a quedar. Yo no sé cómo se puede asegurar eso. Mañana cambiamos del, de gobierno, viene otro ministro, contrata otra marca, eso no es, no es garantizado. Yo claro. creo que, como dice Colbach, debe ser un tema de gobierno, pero es muy difícil aquí con el tema político mantener un hecho así. Y créame que yo no sé si con marca o sin marca vendamos más o menos. Yo yo ese, ese, esos 5 millones, créame que le metería a la inversión del turismo interno, que sí, creo claro. que le haría mucho mejor al sector que una marca que lo más seguro es que dure tres años y, me, y medio, eh, no se no se mete en la, en la mente del consumidor, porque como ese Colbach, le hemos cambiado, creo que hemos tenido seis en los últimos 20 años, y ahí han quedado, es dinero realmente que se, que se ha perdido. Yo esos 5 millones le metería en turismo interno, que es el que nos está ayudando ahorita, que es el que más necesitamos. Yo creo que una marca ahorita, no sé si nos ayuda, no es, no es lo indispensable. Ahorita debemos trabajar en elementos indispensables, como recuperar los empleos del sector. Eso es lo que necesitamos ahora, y eso es lo que deberíamos apuntar. Son temas secundarios, créanme, Andrés, que... No, no sé, yo he estado algunos años en el sector, he visto el plan de promoción turística, siempre los planes se lanzan con bombos y platillos, el sector necesita resultados, yo necesito ver cuántos turistas, y ojo que aquí hay que aclarar algo, el ministerio siempre nos da datos de, de un millón y medio, esas son entradas internacionales, no son turistas reales, y eso es algo que venimos arrastrando desde hace algunos años, no, no es el turista real el que entra, entonces yo necesito mejorar en eso. Una marca país, no sé cuánta gente más me traiga y nunca se han hecho estudios sobre el impacto que genera una marca en la llegada de turistas internacionales. No, pues acuérdense que con All You Need is Ecuador íbamos a lograr, pues bueno, Imagínense. niveles sorprendentes de visita, porque eso era romper todos los esquemas de turismo en el mundo, ¿no? pero ahí está... ¿Cuáles fueron los resultados? Nada. Oh, yeah. Nunca se evalúa. Nunca se evalúa esas campañas y eso es lo peor, porque no, no sabemos en dónde quedó el dinero ni cuánta gente realmente vino por ese tema. Y es ahí donde el ministerio se ha quedado siempre. Eso sí hay que decirlo, siempre. Oiga, Holbach, este... Usted, porque está metido en este tema tantos años, me pregunto, ¿se sigue sorprendiendo del país? Es decir, si, por ejemplo ahora, ¿para dónde se, se va a ir alguna parte? Es decir, ¿siempre hay lugares para descubrir en el en el país o uno ya medio como que se queda corto con los mismos lugares de siempre? No, no, siempre uno se sorprende, pero permítame, Andrés, un segundo, primero felicitar a, a usted y, y, y Carlos también por la respuesta, porque esas son las respuestas que necesitamos y a veces yo me quedo callado, porque hay el así me dicen, hay el Holbach, solo reclamando, el Holbach reclama y reclama, y reclama, entonces pero esas voces nuevas, sí, como dice Carlos, una marca no me va a traer o no me va a, va a venir o no, yeah, yeah. no, no, por Dios y lo otro tema es diferenciar turistas porque tenemos visitantes, ¿ya? Eh, eh, Necesitamos es turistas y eso es y la otra ¿en qué me mido? ¿Soy buen ministro, soy buen presidente? ¿Con qué me mido? No, me mido porque recuperé tantos empleos, tantos millones de dólares. Me voy a quedar aquí en la ciudad de Guayaquil Tranquilo, yo usualmente siempre viajo después de los feriados, tranquilos así, pero ya las montoneras, eso siempre hay que tener respeto. Oiga, otra cosa, explíqueme la diferencia entre visitante y turista, ¿por qué son distintos? A ver, en un, en un caso, los visitantes, en una parte, el visitante de repente es el que no tenía previsto venir y por X razón tiene que venir y vino porque se desvió el avión algo. Otra, el turista es el que viene, el que pernocta, el que se queda, el que gasta. Todos los dos gastan, pero gasta, disfruta, todo. Entonces, a, allá es donde tengo que ir. El uno viene empaquetado, el, o, el otro a veces viene solo. Entonces, son, son parecidos, pero no son lo mismo, por Dios, porque el uno viene a consumir al Ecuador, el otro muy bien viene por un tema puntual. Vino, hizo, se fue. ¿ya? Entonces, y, y el otro tema que hay que hacer es la pernoctación. A Colombia, ¿qué le pasó? Colombia comenzó a subir cantidad de visitantes, pongámosle visitantes, comenzó 3, 4, 5, 6, 7 millones, pero la pernoctación, Andrés, comenzó a bajar, entonces, ¿qué hacía la gente? Colombia es peligroso, entonces, llegaba, hacía lo que tenía que hacer, hotel, aeropuerto, hotel, hacía lo que tenía que hacer, aeropuerto, hotel, aeropuerto y a su ciudad, entonces, por ejemplo, Guayaquil tiene 1.3, 1.4 de pernoctación, esos niveles son los que tengo que hacer subir, que tenga 2.3, ya 2.4, que la gente se claro. quede y gaste. Eso hay que poner al ministerio índices, índices y cómo lo mido la función de ellos, si es buena o es mala, no subjetiva, sino con números. Enero Garrido, estamos ya en la parte final, y usted ya tiene planes para el feriado, para dónde se va o qué hace. No, yo creo que como Holbach trato de, de evitar un poquito la masividad y me voy después. Solo un tema para terminar y, y ajustar lo que decía Holbach. Es muy importante, eh, dentro de la academia tenemos que ver que no se puede medir la influencia del turismo por el número de llegadas, cuidado. Esa es solo una herramienta que yo tengo para un objetivo mayor. No, Yo no puedo medir que el turismo está bien o está mal por el número de llegadas. Mire, es como que yo le diga que a un centro comercial entran... 5,000 personas al día, pero muchos son de entrega de comida, muchos son gente que va a pasearse, pero no me uh -huh. compra. Y así es la diferencia entre los viajeros y los turistas. Hay gente que viene acá de negocios, va a Guayaquil, llega un día, hace el negocio, duerme a veces en Guayaquil y se regresa. Ese no es un turista, ese es un uh -huh. viajero. ¿sí? Entonces eso hay que diferenciar y así yo no puedo medir el turismo. Esa no es la forma técnica en hacerlo. La forma técnica es, como dice Holbach, la pernoctación, porque ahí sí me da y tengo que tengo que medir la pernoctación por ciudad, para ver cómo se está moviendo el turismo, cómo se dinamiza yo no puedo echar un número de dos millones que quiero que, que ven, que entren, sin saber dónde están qué hacen, cuánto gastan y qué sitios me están visitando, así que solamente para terminar, invitarle a la gente a que disfrute con todas las medidas de seguridad, obviamente y que siempre veamos el turismo nacional, hay mucho por descubrir, aquí sí cada día uno se sorprende más en la academia porque los, los estudiantes buscan atractivos dentro del desarrollo de las materias y uno se encuentra con cosas realmente increíbles. Así es que nada más invitarles a eso y cuidarnos, siempre cuidarnos en este feriado. Andrés. Muchas gracias. Les deseo lo mejor, que descansen, que efectivamente aprovechen este tiempo. Eh, a mí en lo personal les comparto también, pues dos días me va a tocar trabajar y los otros dos días sí a descansar totalmente, a engreírse, porque se requiere efectivamente recuperar energía, ¿no? en esta época es, es importante tener las baterías siempre ahí en buen nivel. Así que pues nada, les deseo lo mejor también para este feriado, gracias a Golvat Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo del Ecuador, y al ingeniero Carlos Garrido, docente universitario e investigador en la Escuela de Turismo de la Universidad Internacional de Ecuador. Que tengan un buen día. Buen